Vamos hacer el tema de estadística y vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene este tema. La temática conocéis muy bien a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se estudia todos los hábitos, actuaciones, etcétera, de la población. Entre algunos de esos hábitos nos encontramos con los transportes. En este caso nos encontramos en una estación de trenes y vamos a ver en estos transportes qué hábitos tiene la Las horas de salida y llegada de trenes. El comportamiento de los viajeros o la cantidad de equipaje y maletas que cada viajero traslada son dianas de algunos de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. Incluso las preferencias en el tiempo de antelación con que se compran los billetes ante los mostradores son objetos de estudio. Unos estudios que no solamente se limitan al transporte público, sino en el ámbito de lo privado, se estudia el modelo de coche que se suele comprar, los hábitos de conducción, el nivel de ocupación de cada uno de los vehículos de nuestra carretera. Estos estudios también se trasladan al ámbito del consumo, los hábitos que solemos tener la población en el consumo, no solamente de vehículos, sino también de alimentos. Los días favoritos para comprar, las horas en las que hay más afluencia de público. El tipo de alimento que se compra, cómo deben estar colocadas las cosas para que el consumidor final se fije en ellas. O simplemente el número de cajas que deben estar disponibles en cada momento para atender a la afluencia de público que hay son algunos de los estudios en los que se centra el Centro de Investigaciones Sociológicas. Unos estudios sobre el comportamiento que tenemos las personas, sobre nuestros hábitos, nuestras características. También, por otra parte, la intención de voto, lo que solemos hacer, características personales, como la altura, el peso, los hábitos de consumo, etc., son centro de la diana del de Centro de Investigaciones Sociológicas. Estos estudios se pueden realizar gracias a la estadística, que es la que da rigor científico a este tipo de estudios. Una estadística que está presente desde el mismo momento inicial, desde que se plantea dicho estudio.